Buongiorno, cari amigo de Pablo. El giorno de hoy voy a hacer un circuito para rasolar la parte inferior de nuestro cuerpo. Vamos a hacer unos ejercicios para la gamba, para el glúteo, para el interno, coxia, también para el polpacho, todo el cuerpo. Un circuito de 6 a 7 ejercicios que tú lo voy a repetir 2, 3, 4 vueltas. Estos ejercicios te ayudarán a mantenerte en forma de eso que tú no riesces andar en palestra. por por problemas de, de transporte, de tiempo, de, de motivar, otras motivaciones que medio que hacer estos ejercicios físicos para la parte inferiores de nuestro cuerpo ok, vamos a iniciar con un poquito de, de movimiento en, el, en nuestro posto donde, donde uno se trove vamos a abrir las bracha, abro las bracha, me piego, me piego, así, me piego, me piego, sí, sì, molto bene, molto bene, ecco lo così. Ok, perfecto. No perdo tiempo. No perdo tiempo. Vamos a iniciar este circuito para elaborar la parte inferior de nuestro velo corto. Ok, vamos. A... Yo lo repito una volta. Tú lo repites dos, tres, aunque cuatro volte. Ok, vamos a iniciar con nuestro primo. Abro el y la misma misura la espalda, excedo, excedo, excedo, excedo. Ok, vamos a hacer 12: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 en más 1 en más dale, uno en uno en marca la diferencia, es uno en plus. marca la diferencia, ok, en un gochino de aire, en un gochino de aire, ok, ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? vamos a abrir, abro y chiudo, lado a lado, ok, prepárate 3, 2, 1, via, abro, 1, abro, 2, abro, 3, 4, 5, 6, lentamente, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, ultima, ultima, ultima, ok, perfetto. Uh. Se siente, ¿no? Prende un cochino de aria. Adesso. ¿Qué vamos a fare Vamos a hacer Squash Jam. Squash Jam. Vamos a fare 12. 12. Prende un cochino de aria. Prepara. Para el ejercicio importante. Que el ginocchio no supere la punta del pie. Prepárate. 3, 2, 1. Via va. 1, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 mi fermo 1 2 3 Oh, si sente la gamba. Adesso Vamos a par el laterales. Vamos a abrir lato lato. Uno, dos. Uno, dos. Vamos a par. Eh, 24. 24. Abro grande. Abro grande. Prepárate. 3, 2, 1, vía. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7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 Prende un goccino di aria. Adesso, andiamo a andare a fondi, avanti con un piede. Dopo poi, cambiamo. Vamos a fare 12 con il uno. 12 con l'altro. Ok, prepárate. 3, 2, 1, via. Che il non superi la punta del piede. 2, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ok, ok, andiamo a cambiare. Cambia, cambia gamba. Preparati. 3, 2, 1, via. 1, 2, 3. Che il ginocchio non supera la punta del piede, devo anche piegare dietro. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1 en più, ok, perfecto, para finir vamos a hacer un poquito de, de skipping, me ayuda con las dos manos, cuánto vamos a hacer? Vamos a probar si aparece al menos una ventina o si no 10. Ok, prepárate. 3. guardate el ejercicio. Pero el ginocchio su. Prepárate. 3, 2, 1, via 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 en más. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2. Gracias a Tuti por Fares. Puestos ejercicios para rodar la parte inferior de nuestro cuerpo. Si tú ancora no te has inscrito, inscríbete de eso. No te dimenticare de Fare aunque estreche. De cuore, Pablo.